Hola, soy la Señor Neve y el cuento que os traigo hoy es sobre la Navidad. Se llama Las arañas de Navidad. Hace tiempo, hace mucho, mucho, mucho tiempo, en un pueblecito precioso donde había muchas casitas. Dentro de cada casita vivía una familia. Este cuento en concreto nos habla de una casa donde vivía una familia de personas, pero también una familia muy pequeñita. Era una familia de arañas. Vivía el papá araña, la mamá araña y el bebé araña. ¿Sabéis que las arañas se esconden y se meten siempre en los sitios más oscuros? Dentro de la chimenea, arriba en las lámparas, en las esquinas de las casas, en las vigas... Siempre escondidas para que no sean vistas. Un día, esas arañitas que estaban pendientes de todo, empezaron a observar que toda la familia estaba limpiando mucho. Vieron a la mamá de la casa con la escoba, ¡cha, cha, cha, cha! Barriendo todo el suelo. Vieron al papá de la familia con el plumero, ¡flash, flash, flash, flash! Limpiando todas las paredes. Y vieron al niño de la familia con un trapito limpiando todos los muebles. Las arañitas no sabían dónde ponerse. Así que en un descuido de la familia treparon corriendo por la pared y llegaron a lo alto de la lámpara. Allí se colocaron las tres a observar todo lo que estaba ocurriendo en aquel hogar. Las arañitas estaban... Un poco embobadas. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué están limpiando tanto? De repente otro día empezaron a observar que sacaban de cajas decoraciones preciosas con colores brillantes, rojo, verde... ¡Hala! ¿Qué está pasando aquí? Y decoraron toda la casa. Pusieron luces fuera en las ventanas, en las puertas... Y dentro del salón la decoración era maravillosa. Pusieron un montón de figuritas sobre una mesa, con casitas, puentes, ríos... Mm. También observaban que ponían muchas velas, decoradas con hojitas verdes. Pero lo que más les gustó a las familias de araña... Fue un árbol que plantaron en medio del salón. Era alto, verde, grande y tenía un montón de bolas de colores y lazos preciosos. Y arriba del todo había una estrella. Las arañas estaban deseosas de bajar de aquella lámpara para poder ver todo lo que había en el salón, sobre todo el árbol. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué árbol! ¡Qué árbol más hermoso! El más hermoso que jamás habían visto. Una noche de aquella Navidad parecía que algo iba a ocurrir. El pequeño de la familia colocó una mesita al lado del árbol, con tres vasitos con bebidas. El papá, la mamá y el niño de aquella familia estaban muy nerviosos. Y las tres arañitas miraban desde arriba sin saber qué es lo que estaba pasando. Y muy ilusionado, se fueron los tres a dormir. La familia araña se aseguró de que todo el mundo estuviera dormido. Y entonces aprovecharon y bajaron de la lámpara. Fueron correteando, correteando por el suelo hasta llegar a aquel árbol tan bonito se quedaron con los ojos abiertos de par en par y con unas ganas tremendas de tocar aquel maravilloso árbol. Entonces miraron a un lado al otro y uff, las arañas subieron por el tronco y llegaron hacia las ramas. Una iba hacia una bola, de la bola iban hacia la estrella. La mamá araña bajó de una bola roja a una bola dorada. La araña pequeñita iba saltando de lazo en lazo y el papá araña se entremetía entre las ramas. Así estuvieron un largo tiempo descubriendo todo lo que había en aquel árbol. Arriba, abajo, de un lado a otro. Cuando estuvieron satisfechas de haber visto el árbol completamente, se bajaron de él y decidieron apartarse para contemplarlo de nuevo. Pero... ¡Oh! ¿Qué había pasado con el árbol? ¿Sabéis que las arañas sueltan un hilo gris para hacer sus telas de araña y para moverse por todos sitios? El árbol ya no estaba tan bonito y tan brillante. Estaba cubierto de tela de araña. Porque las arañas, cuando tejen o van de un lado hacia otro, sueltan un hilo de plata. Gris, gris, gris. Y así estaba aquel árbol, todo lleno de hilos grises. Las arañas empezaron a ponerse muy tristes, porque pensaron en la familia que allí vivía, con la ilusión que lo habían hecho todo. Y al día siguiente se iban a encontrar un árbol un poco feo, un poco gris, y se pusieron a llorar. ¡Uuuh! Nos hemos cargado el árbol, mamá Y la mamá decía Es verdad ¿Qué hemos hecho? Y el papá araña Cada vez, cada vez Lloraba más ¡Ay! ¡Lo hemos hecho fatal! Porque las arañitas no lo habían hecho queriendo Ellas no querían haber puesto el árbol así Por cada lágrima En esa noche mágica aparecieron de repente tres señores muy bien vestidos y con un porte muy majestuoso. Eran los tres reyes mago Melchor, Gaspar y Baltasar que venían esa noche a dejar los regalos a todos los niños y niñas del mundo. Cuando llegaron a esa casa escucharon el llanto de tres pequeñas arañitas y claro, como los reyes magos quieren y aman a todos los seres del planeta, a las arañas también las quieren. Ah, ah. Pequeñas arañas, ¿por qué estáis llorando? Preguntó Merchó, que llegó un poco extrañado por la situación. ¿Por qué? Porque hemos tocado el árbol tan bonito, lo queríamos ver y hemos estado para arriba y para abajo y nuestros hilos y nuestra seda lo ha cubierto de tela de araña. ¿Realmente estáis muy triste, pequeña arañita. Sí, mm, dijeron todas las arañitas. No lo hemos hecho queriendo, ha sido sin querer. ¡Qué pena tan grande con lo hermoso que era el árbol! Así los tres reyes magos se miraron entre ellos y sonrieron porque sabían que ellos podían arreglar la situación. Con un toque de magia, con toda la magia que tienen los reyes magos, en un chas tocaron los hilos de araña y de gris lo convirtieron en bellas tiras doradas. El árbol se veía más hermoso que nunca. Las arañitas se pusieron tan contentas y agradecieron a los tres reyes magos que hubieran hecho esa magia tan maravillosa. Los tres reyes magos siguieron repartiendo sus regalos por todo el planeta y las tres arañitas subieron corriendo otra vez arriba de la lámpara. Al día siguiente, cuando la familia se despertó y bajaron al salón para descubrir que les había dejado los reyes magos... Quedaron asombrada y maravillosamente encantada cuando descubrieron que el árbol de Navidad estaba más hermoso en aquella mañana, la Mañana de Reyes. Desde entonces, cuenta la leyenda que todos los árboles de Navidad se decoran con tiras brillantes a la que llamamos espumillón. Así que, si alguna vez veis a alguna arañita Paseando por allí, shhh, no les digáis nada, porque seguramente la curiosidad ha podido con ella. Y solo quieren ver ese árbol tan bonito que tenéis en vuestros hogares. ¡Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo! Y colorín colorado, este mágico cuento ha terminado. <risa> Espero que os haya gustado mucho el cuento. Y ya sabéis, si os gusta, dadle a like. Podéis compartirlo con quien queráis. Dejadme un comentario a ver qué os ha parecido este cuento. Y si queréis que os cuente otro cuento, apuntármelo también. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias. ¡Nos vemos!